Hola hijos de pu Todo bien, todo. va, raro. Arrancando un día más, una mañana tranqui 120. Eh, bueno, mañana casi mediodía, ¿no? Ya estamos ahí, ya estamos ahí, ya estamos ahí, copotas. Eh, ¿Se tiraron? ¿Se tiraron? Mira, mira, mira, mira. Que pongo mi, mi cosita Esta mañana fue hallado sin vida el creador de Yugi, o -Oh, Kazuki Takahashi. El cuerpo fue encontrado por las aguas, coste, por, las, por los guardias costeros, flotando en el mar con un equipo de, buce, eh, de buceo, frente a las costas del Nago, en Okinawa. Okinawa era donde estaba, donde viene, donde... Eh, eh, el Sensei Miyagi, ¿no? Okinawa. Qué loco, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué le habrá pasado, me pregunto yo? Porque si estaba con su cosa de buceo, se habrá quedado sin... Sin, sin ¿no? Muy probable. ¿eh? ¡Qué bojón, eh! Morir de esa forma, no, Horrible, horrible. Pero bueno, es lo que hay. El Landan, el Landan en este momento es, es tendencia, es tendencia en Twitter, gente, eh toma y por qué? ahora lo vamos a ver mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira le mira mira mira mira mira mira El primer mira de mira eh. Ojo, eh. mira cómo se echa mira Dan. Opa, opa, ¿cuándo, cuándo, cuándo, cuándo? El 22 del 12 del 3, o sea, en diciembre de este año se viene la película de Slamdunk, hijo de puta. Tenemos una razón por qué vivir, gente. Tenemos una razón para llegar de acá a fin de año. Eh? Tenemos una razón por qué vivir. Se viene la película de Slamdunk después de tantos años. Después de tantos años tenemos película de Slamdunk. ¡Tenemos trailer! ¡Tenemos trailer! ¡Sí, sí, sí! ¡Es muy guapo, amigos! ¡Me meo, eh! ¡Me meo, eh! ¡Ojo, ¡Qué buena onda, gente! ¡Qué buena onda! ¡Espectacular! ¡Espectacular, eh! Que me informa, ¿sí? que más ahí. promocionales mira este ya lo había visto este lo había visto la porque yo estoy siguiendo al creador uh, se viene ¿eh? se vienen cositas yeah, me falta Gory ¿eh? me falta Gori. me falta Gory ¿eh? pero bueno bueno se lo dejo pasar porque... El primer teaser promocional del nuevo proyecto sí, Es que me mola mucho, amigos. ¡Sí! Tengo hype, tengo hype, tengo que admitirlo Tengo un hype muy alto en este momento Muy alto, muy alto Y si me faltara algo más Para un hype así Espera, espera Me faltará un hype más Mira, mira, mira, mira. ¡Mira, ah, mira! ¡Mira esto, chaval! ¡Mira esto, chaval! ¡Feliz cumpleaños! Gracias. ¡Feliz cumpleaños! ¿Y qué van a hacer? El mismo ritual de cada cumpleaños, ver películas de miedo. Sabes que una bruja recibe sus poderes al cumplir 16 años. ¿Un nuevo año comienza? Año año comienza. Ver, hijo pota. Hijo eh, eh, eh, eh, es que tenemos ahí el libro, tenemos el libro. Aquí estamos pidiendo su ayuda. Para que este concurso se manifieste. La vela negra, la vela negra. Septiembre. Septiembre, septiembre. Algunas leyendas. Nunca mueren. ¡Encierren a los niños! Salen, ¡Sí! ¡Volvimos! <risa> ¡Abra cadabra 2! ¡Chupate ya puta mandarina! El 30 de septiembre. Mi infancia ha vuelto, gente, me viene el Dan, Dan. Me viene Abracadabra dos, Y yo digo, me sirve un montón, me sirve un montón ¡Ey! Las hermanas Anderson oh, es que... Haciéndose notar Es que esta, esta rubia siempre fue mis... mi... Mi wife, ¿eh? Era mi waifu de, de niño, ¿eh? Se ven muy bien las tres o sea, el maquillaje está espectacular porque están arruinadas las viejas, pero espectacular, espectacular, ¿no? Qué espectacular, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. No, no, es que ya quiero que llegue septiembre, diciembre, ¿eh? Siempre. No, me veo, me, meo, me meo, muy bueno, chabón, muy bueno. Oh, qué bonito que va a ser este fin de año. <ríe> Qué bonito que va a ser este puto fin de año. Han vuelto, gente, han vuelto las hermanas. Sí, sí, sí, sí. Se ve que tal el gato. No, no sé, tiene que ser otro pibe porque el otro gato se había salvado ya. Porque este este es abracadabra cadabra, dos, no puede ser eh, no puede continuar la 1 porque ¿Sabes? Que una bruja no puede continuar la 1 porque la 1 el chaval se, se liberó. Así que tiene que ser otro. ...recibe sus poderes al cumplir 16 años. Un nuevo año comienza... A toda madre y bruja. Tiene que ser otro, tiene que ser otro, pero es guapísimo. El, el, gato, el gato, el gato, el gato, el gato es la clave, amigo. El gato es la clave. El gato es la clave. Septiembre, no, no, tengo que ver, de nuevo, algunas leyendas nunca mueren, que espectacular, ¿no? ¡Encierren a los niños! ¡Salem, volvimos! Es que, no, que, que, es, que, es que mi infancia está renovada, gente, me, me acaban de, de darle una ilusión de nuevo sí. Es que ya, ya lo tengo agendado, ya lo voy a agendar, 30 de septiembre, eh, no sé, ojalá que sí? haciéndose notar... Siempre... Es que, es que, es que están igual O sea, el maquillaje está perfecto Es que están iguales las, las tres, no han cambiado nada No han cambiado nada, espectacular Hombre. Es que espectacular, Disney Plus, sí Me sirve un montón, abra. Cadabra? Me sirve un montón A ver, ¿qué estábamos? Eh, bueno, habíamos visto que, bueno, el trailer de Slam Que sí, también, me, me sirve un montón Vamos es que hay mucho hype, ya entre abra y cadabra y que me venga Slandan eh, la película entre diciembre, pues es que me sirve un montón. El se me va a pasar rápido porque está el mundial, así que. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Sí! Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Este, eh, Argentina se puede ir a, se puede ir en. Estamos pues en el mismo infierno. Pero con que tenga esas clases de cosas, espectacular. Espectacular. Para mí ya me hicieron en el fucking día. Me hicieron el día. Sí, sí, sí. Eh, bueno, estamos. estábamos íbamos a jugar un juego